Thank you. Continuamos en Gaming Room y en esta ocasión para comenzar la temporada con buen pie nos acompaña hoy Ricardo Chorques, diseñador narrativo en World Beluga Studio, empresa fundada en 2019 con sede actualmente en Madrid, que puede que os suene por su más reciente y primer videojuego, Clip Snail. Ricardo viene a hablarnos sobre la empresa, su último juego, Clip Snail como ya hemos comentado y temas similares. Buenas tardes Ricardo. Eh, muy buenas y hola a todos, gracias por tenerme aquí. A ti por venir. Eh, para... Digamos que aquellos que no conozcan mucho la empresa, que puede que os suene de, de haberlo visto en, en PlayStation 3 este Moment, por ejemplo, eh, ya he hecho un poco de spoiler, pero da igual, cuéntanos, ¿qué es Weir Beluga Studio? Pues a ver, Werbeluga Beluga nace de cinco amigos de, de la Uni, de la Universidad, estamos estudiando diseño, desarrollo y videojuegos, y decidimos pues hacer un, un proyecto un poco fuera de la Uni, para ir aprendiendo por nuestra cuenta. Ese proyecto empezó con una Game Jam, en la Game Jamón de 2019, eh, y de ahí pues, la idea gustó y decidimos pues, apuntarnos a, a, a los talents para, para llevar este proyecto un poquito más allá, para ponernos, tener como una, una meta y una fecha para no irnos un poco y, y dejar el proyecto a medias. Y pues bueno, sorpresa, en 2019 ganamos los PlayStation Talents. Y pues ya nos pusimos un poco más eh, en serio. Dejamos la carrera apartada por, por ahora y nos pusimos a, a crear este videojuego que es Clit Snail, que es nuestro primer juego. Y de ahí, pues bueno, eso ha sido estos dos últimos años estar haciendo Clit. Luego, a mitad del desarrollo, eh, vino Coach Media, que ha actuado como, como nuestro publisher, que también ha sido pues bueno, bastante importante para nosotros. Y nada, eso. Eh, hemos hecho Clit Snail, que salió el 31 de agosto. Es eh, un juego sobre un caracol malhumorado eh, y problemático, que es expulsado de su ciudadela y encuentra a otro grupo de, de parias con los que tiene que que luchar o sea, con los que lucha junto a ellos para, para vencer a una plaga de babosas que está pues atacando su pequeño mundo. Sería un poquito el, el resumen del juego. Ahí, ahí, ahí nos has dado un poco de introducción hacia la historia del juego, eso está muy bien. Eh, Me has sí. dicho que sois cinco miembros y que habéis dejado uh -huh. la, la carrera de lado. Sí, por ahora, porque al final, eh, al principio, cuando estábamos con el, el proyecto, antes de ganar talents y tal, eh, fuimos entre entre Uni y, y el juego, pues eh, más o menos manejándonos, pero ya llegó un punto, ya teníamos contrato con Play, íbamos a sacar el juego y ya pues era como un trabajo normal, al final nos tirábamos ocho horas al día pues íbamos a las oficinas, todo esto, claro, antes del COVID. Íbamos a las oficinas allí, trabajábamos y era como un trabajo normal y no, no era viable eh, con, con la uni. Al final le estábamos dando mucho más importancia a, a este juego, a este proyecto por el que estábamos pues, muy emocionados, mucho más que pues, ponernos a estudiar para los saben y tal. Entonces, para suspender y, y tener que pagar segunda matrícula o tercera, pues dijimos lo vamos a dejar aparcada, nos vamos a centrar en esta oportunidad que tenemos ahora y ya depende de cómo vaya el futuro, pues, pues vemos qué hacer. Claro, esos son a veces los problemas que, que soléis tener los indies, ¿no? El tema de compatibilizar vuestro tiempo de, de desarrollo, porque soléis ser también estudios pequeños habitualmente, tú mismo lo has hecho sois cinco mm. miembros sí. y con el resto de, de cosas que tenéis que hacer, entonces, pues a lo mejor no es viable ese estilo de trabajo con con unos estudios. Eh, efectivamente habéis lanzado vuestro primer juego el 31 de agosto de este 2021, Clip The Snail, pero supongo que a la par de Clip The Snail, antes de llegar a esa idea tan firme, habréis tenido otras ideas y proyectos. ¿Algo que nos puedas comentar acerca de ellos? Es que en realidad empezó, empezó con Clip, porque la idea, fue, la idea nació la de él. Claro, dices, ¿por qué narices tienen un caracol con armas como protagonista? pues empezó en, en la Game Jam esta, el, el tema era qué significa hogar para ti, entonces pues dimos con este personaje que lleva el hogar a la espalda, todo el mundo por fuera era súper peligroso, súper hostil, y su concha, su casa, era lo único, lo único seguro. Entonces empezó desde ahí, eh, decidimos hacer un dual stick shooter por dos razones. Una, porque nos gusta, nos gusta mucho en, a, lo, a los cinco, jugábamos en cooperativo a, a Dead Nation, Alienation, y luego la principal es porque era un género que más o menos los dos programadores controlaban de haber hecho tutoriales y tal. Entonces decidimos tirar por ahí. Pero proyectos previos como tal, tampoco. O sea, nació el, el, el, el. estudio nació con, con Clip. Muy bien, muy bien. Eh, sí que me has comentado ahí dos juegos que, que son bastante que habéis jugado. Eh, ¿Qué tipo de inspiración? Aparte de esos dos, qué tipo de inspiración habéis habéis cogido para, para el juego. Pues, eh, hombre, yo sé que en cuanto a arte, eh, pues Diablo, por ejemplo, eh, que le gusta le gusta mucho a nuestro artista Diego Redondo. y Luego, pues, hombre, cosas como Arthur y los minimoys, de ese rollo de, de que tú eres un bichillo pequeño y hay cosas humanas grandes como pajitas, eh, botellas, esas cosas, para el escenario. Eso fue, es una de las referencias. Y luego, en cuanto a gameplay, pues, un, un poco de Doom, más o menos, por decirlo así, de esto que te sientes poderoso contra los enemigos. Eh, con la, la, la escopeta, por ejemplo, es una clara referencia y también pues las armas eh, así alocadas, muy a lo Ratchet and Clank, por ejemplo. Sí, sí que es verdad que, que de, lo, de lo que he visto al menos, eh, el entorno está bastante inspirado y sobre todo el tema de armas, que fue algo que me llamó mucho la atención. Uh -huh. eh, aparte de esto, tú mismo lo has comentado antes y me gustaría que me comentases un poco ya pasando al tema más de, de desarrollo ¿Cómo ha sido desarrollar un juego en tiempos de pandemia? Y más aún vuestro primer juego en tiempos de pandemia, claro. Pues a ver, eh, al final, lo que o no, la pandemia no nos ha afectado tantísimo durante el desarrollo. Sí que ha sido, sí que nos ha nos ha fastidiado mucho el hecho de no tener ferias y tal y no poder llevarlo para, tanto para hacer publicidad como para que la gente lo juegue. Eso sí que ha sido la, la peor parte. Pero luego, antes de ganar los Talents, al final estábamos trabajando desde cada uno desde nuestra casa, y es lo que hemos estado haciendo. Tuvimos eh, Estuvimos en las oficinas unas semanas, dos o tres semanas, que estuvo muy guay. La verdad es que molaba mucho trabajar todos juntos. Luego nos tuvimos que volver a casa y fue otra vez, pues, trabajar en Discord, en el server que tenemos todo el día y, y hacerlo así. Al final la pandemia, eso, sobre todo por las, las ferias, pero ahora el trabajo diario, cada uno trabajaba en su casa y ten, tiene su parte buenas y su parte malas. Y aparte de, del tema, claro, de no poder asistir a las ferias, eh, ¿qué otro tipo de obstáculos habéis podido encontrar en, en el tema del desarrollo del juego? Sí, hombre, ya separado de la pandemia, pues a ver, era es nuestro primer juego, entonces hay descubrir un poco todo. Eh, ahora, por ejemplo, se está, se está trabajando en la versión de PC, en montar todas las tiendas pues, de Steam, de Epic y pues, uno de nuestros programadores, Darío, eh, está pues, ahí con, con la tienda, que le estaban dando problemas, que si sí, los trofeos, no sé qué. Tuvimos un, una época donde el juego tiraba fatal, iba fatal de FPS, y no sabíamos por qué, y estuvimos noches y noches eh, ahí dándole a para descubrir, y luego de repente la solución fue una tontería. Entonces, pues ha sido un poco ir descubriendo todos los problemas que, que, que tiene el desarrollo, y que era, algunos eran grandes, algunos eran pequeños, pero bueno, también ha sido divertido, no, no todo es horrible. Un poco los problemas habituales de la informática, ¿no? Algo que falla constantemente sí. y resulta que la solución está en la cara. Pero luego sí, sí. sí que es verdad que cuando lo arreglas eh, da una satisfacción muy grande, ¿eh? Sí, obviamente. Y so, a la, pero eso a la vez satisfacción y, y a la vez, alguna vez, eso. Eh, yo que no, no soy programador y algo, lo, que, lo poco que he tenido que tocar, lo he mirado tal, y luego decía, vale. No me sale esto. Y decía, Tomás, ¿cómo, cómo va esto? ¿Qué, ¿Qué he hecho mal? Porque esto no me funciona. Tienes la gente que te apoye, claro. Y lo, claro, y lo recorríamos tal, no lo mirábamos, y después a las tres horas me llama y me dice, eh, Ricardo, mira un momento esto. Lo miro y me dice, eres imbécil. Y se me era una, un punto y coma que se me había olvidado. Y entonces ahí ya no es satisfacción, ya es que te sientes un poco tonto. También, Pero bueno, también. eso me pasa a mí porque no soy el programador. Pero bueno, con la sonrisa de la cara te quedas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado al juego? Pues eh, desde que ganamos los Talents en, en, y empezamos como a trabajar, que fue en febrero de 2019, enero, febrero, por ahí, hasta, hasta ahora que seguimos, que ya hemos lanzado la versión de, de Play 4 y estamos con la de PC. Y hablando ya que, del, del lanzamiento, sí, cuéntame. No, que hubo un poquito de trabajo, de, pues, sobre todo de, de preproducción y de ir pensando la idea y la historia antes de ganar los Talents, cuando simplemente era un, un proyecto. Y eso fue pues, un año entre ir cambiando de, de uni al juego, de juego a la uni, todos los, todos los lunes después de, de clases, nos quedábamos en la biblioteca y eh, teníamos como la reunión semanal, lo hacíamos todo, luego cada en su casa hacía sus cosas. Entonces ese añito que es muy entre comillas trabajar en el juego y luego ya pues desde 2019. Y justo ahora que has, que has mencionado el tema de que lo lanzaste el 71 de agosto, ¿cómo ha sido el lanzamiento al público? ¿Cuál ha sido la acogida del público? Pues todavía no lo sabemos 100% bien, pues estamos esperando a que termine este primer mes para ver un poco, hemos leído tanto reviews muy buenas como reviews muy malas, como reviews que se quedan entre medias, eh, yo por, por, por mi salud mental y la de mi corazón he intentado todavía Evitar un poquito eh, leerlo todo, todo, porque bien, estamos súper nerviosos, obviamente, es que es nuestro primer juego y, y eh, no sabemos qué va a pasar en el futuro, entonces por ahora estamos esperando, tranquilos, hemos hecho, cosas hay cosas buenas y cosas malas, sabemos que tenemos errores en el juego, sabemos que hay cosas que, que nos gustaría haber hecho diferentes, porque pero no hemos podido por, por presupuesto, por tiempo, porque no sabíamos. Y hay otras cosas que sí que nos hemos dado cuenta de que, oye, hostia, pues a la gente de esta parte no, no le ha gustado. Pero bueno, es eso, es nuestro primer juego y, y hay que aceptar que hay cosas que, que no hemos hecho bien. A fin de cuentas, así. incluso siendo vuestro primer juego, PlayStation ha confiado en vosotros, habéis ganado un premio y lo habéis desarrollado todo lo que habéis podido. De hecho, tú mismo has dicho que habéis sacrificado a la universidad por esto. Entonces, mmm, habéis dado todo lo que habéis dado y eso está muy, muy bien. Sí, sí. Al fin, o sea, nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y estamos muy contentos de, de, de cómo ha salido todo al final. Eh, aparte de tal y como lo haya acogido el público, ¿qué visión a futuro tenéis, tenéis con él? O sea, Aparte de, de las reviews ya que mejor de momento guardatelas, ¿qué, qué visión tenéis a futuro con el juego? Pues con Glid ahora mismo es eso, O sea, ya estamos más o menos trabajando en, en un posible parche para solucionar algunas cosillas en temas de dificultad y tal. Eh, se está trabajando en la versión de PC y pues no sabemos hombre eh, yo siempre yo tengo la idea de que a mí me encantaría sacar eh, una un secuela o una un spin-off que sea de, de uno de los personajes de pero bueno no, no, no lo voy a decir pero de unos personajes me encantaría me encantaría sacar un spin-off porque me parecería muy divertido ya tengo ideas y todo y cómo sería un poco el flow y la historia y tal pero por ahora estamos centrados en eso en la versión de PC y esperar un poquillo. No nos, ha, no, no nos vamos a marcar un Tom Holland, pero sí que ahí nos has dejado... Un, un detallito importante, por si, por si a la gente le interesa un detallito importante. Posibilidades, o sea, hemos claro, sobre sí. la mesa, cartas sí. sobre la mesa. Tenemos eh, algún otro proyecto en mente también, sí. eh, separado separado de Clit, pero eso, todavía vamos a esperar un poquillo. Eh. Es, es, un, es un mes que está siendo como muy relajado en temas de trabajo porque ya no nos estamos ahí matando a solucionar bugs ni nada, pero a la vez es súper tenso porque eso es esperar noticias, esperar información, esperar informes y tal, y entonces por ahora vamos a esperar un poquillo y ver qué pasa. Bien, y aparte de esta idea tuya que nos has comentado, ¿hay algo que se pueda comentar de, de futuros proyectos, futuros lanzamientos que tengáis desde World Beluga? Es que está todo tan en el aire ahora mismo que no, no, no puedo decirte nada, porque tampoco hay nada eso súper eh, eh, pensado ya. Es, son pequeñas ideas, eh, deseos que tenemos de hacer eh, nuevos proyectos, pero no, no hay nada que digamos, vale, este es nuestro próximo paso. Bueno, desde alguna parte hay que empezar. Y ya para ir finalizando, eh, tú eres diseñador narrativo, uh -huh. así que tú en tu ámbito, ¿qué nos puedes comentar? A ver, pues yo me he encargado básicamente de... De la historia, la, la historia en un principio, la que es la idea y tal, la, la hicimos entre todos y de qué va a ir el juego, y este grupo de este grupo de parias que, que creamos, eh, Morty el erizo, eh, la, la está, perdón, está Morty el erizo tímido, Itaco la rana ninja, Halsey el murciélago mudo, eh, Cassius el camaleón tuerto y Achaca la tortuga chamán. Esos son pues, los personajes eh, principales, y estos los creamos entre todos, más o menos los nombres, cómo iban a ser, tal, lo creamos entre todos, y luego yo ya pues, pues les di una, una personalidad más, más definida, eh, lo que es la historia, el flow, qué, qué nivel iba después de cuál, lo que es eso, toda la historia, la, las razones, eh, la personalidad de Clid que me lo he pasado muy bien escribiendo, escribiendo a Clid y los diálogos de Clid y Belu sobre todo, el, la, la Luciana que es su compañera. Y luego hacer eso, diálogos de NPCs, eh, eh, cinemáticas, que ha tenido que aprender un poco de cero a, a, a poner todos, todo el tema de las cámaras y, y los movimientos de cámara y tal, que ha sido un poco una movida, pero también también ha estado muy guay. Y luego también hay una parte en el juego, que es la galería, que hemos metido ahí, pues lo, porque nos, nos lo dijeron en, en un stream que alguien hizo del juego, nos lo pusieron en un comentario. Eh, de hecho, no sé, si, es que no lo voy a decir, no sé si fue Baxa Puede ser, el de, el de Blasphemous, el que lo dijo, pero nos dijeron de, oye, se ven muy guays los, los modelos 3D, eh, pero no o sea, como está la cámara tan lejos, no, no, podemos verlos. Así que hicimos un modo galería, donde se pueden ver todos los modelos, y cada modelo tiene pues un, un textillo, o depende, bueno, un testaco, al lado, explicando pues si es un enemigo, eh, cómo como es un poco, eh, cómo, cómo, vencerle, algún consejo, si son, si son pues tus aliados, un poco de información sobre ellos, su, su historia antes de llegar a Alastor y un poquito esas cosas también, he escrito pues todo eso básicamente. Un poco el feedback, ¿eh? que siempre, siempre está bien, mientras sí, sea sí, constructivo, sí. claro. Eh, y ya ahora para ir finalizando, tanto a mí como a mi compañero no nos lo tenéis que vender porque el siempre hecho de decir que vais a coger un caracol y le vais a dar armas es hecho suficiente para hacer que lo juguemos. Pero para el resto de gente que nos está escuchando, vende tu juego, tal cual, véndelo. Eh, pues a ver, eh, Cleed es, es esta historia nueva, eh, en un mundo eh, super guay, con una ambientación, una ambientación muy chula, eh, llena de misterio, de, de peligro. Eh, vas a, vais a utilizar siete u ocho armas distintas eh, a luchar contra voces. Hay un plot twist muy guay en cuanto a la historia. Eh, la banda sonora también la hemos hecho nosotros y, y es magnífica. Y yo creo que al final es una experiencia que no es muy muy larga, pero que es muy divertida y que os puede dar una, un buen par de tardes. Pues ya sabéis, Clip The Snail de Weird Beluga Studio ha estado hoy con nosotros, Ricardo, eh, diseñador narrativo. Lo tenéis en Playstation 4 y en futuro en ordenador. Muchas gracias a, a todo el equipo de Weird Beluga y gracias a ti Ricardo por estar hoy con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra Gaming Room.